Bueno, para mí es un nuevo medio el que pues, se aparta de, del negocio tradicional de la prensa hasta ahora, ¿no? De lo, los medios que, que siempre tienen relación con el poder al que deberían investigar, al que deberían evaluar. Eh, para mí, un nuevo medio es, es, suele ser nativo digital, suele tener gente muy joven, eh, suele apostar por, por el periodismo que los medios tradicionales han dejado de hacer, que es el periodismo eh, en profundidad, el periodismo de investigación, el periodismo. El periodismo en sí mismo, su definición auténtica es lo que están haciendo los nuevos medios. Los medios tradicionales, en mi opinión, tanto en Latinoamérica como en España, han dejado de hacer periodismo. Como creo que un nuevo medio es nativo digital, eh, creo que Internet es todo. ¿no? Es, hace que un medio en Perú o, o en Paraguay pueda tener una audiencia planetaria, ¿no? entonces eh, es, es totalmente importante. No, no veo que un nuevo medio pueda hacerlo sin, sin esa distribución a través de Internet. ¿no? Eh, creo que justamente es lo que nos ha hecho prescindir del papel también, que es un gran paso, que el papel sea algo de colección, sea algo que cuando tienes realmente unos grandes contenidos que, que se pueden guardar con el tiempo, ahí amerita usar papel, si no, todo es Internet. Os recomiendo de Paraguay, que nadie conoce, Cultural, que es con el que yo colaboro, os recomiendo en Guatemala, Plaza Pública, en El Salvador, eh, El Faro, eh, Ojo Público en Perú...